Hola, te damos la bienvenida a este nuevo video. Hoy conocerás con Steffi y Serge un componente eléctrico muy importante el cual es la resistencia. Buena suerte. La resistencia es un componente eléctrico muy importante para construir los circuitos que son capaces de convertir la luz del sol en electricidad. La resistencia nos ayuda a disminuir el flujo de corriente en un circuito eléctrico. También sirven para variar los valores de voltaje y de corriente de un circuito. Existen de valores muy pequeños como de 0.001 ohmios hasta valores muy grandes como de 10 millones de ohmios. Ten en cuenta que el tamaño de la resistencia no depende de su valor sino de la potencia que puede soportar. Entre más grande sea el tamaño de la resistencia, más potencia soporta. Ayúdale a Steffi a recordar qué pasa con la corriente si se aumenta la resistencia. Así es, si la resistencia aumenta, la corriente disminuye ya que la resistencia reduce el flujo de corriente. Si no te acordabas de este concepto, recuerda que lo puedes repasar en el video donde se explica el voltaje, la corriente y la resistencia. Para saber el valor de una resistencia, se miran los colores de las rayas o bandas que tiene y se busca en la tabla de resistencias. Por ejemplo, si esta resistencia tiene los colores azul, rojo y verde, la resistencia es de 6.200 ohmios, es decir, ceros o también más conocido como 6.2 megaohmios, donde mega, que se representa con la M mayúscula, indica seis ceros o un millón. Si las tres primeras bandas nos dicen cuál es el valor de la resistencia, ¿para qué crees que sirva la cuarta banda? La última banda de la resistencia indica la tolerancia, es decir, el porcentaje que indica qué tan exacto es su valor. En el caso de este ejemplo, la resistencia tiene una tolerancia del 5%, ya que su cuarta banda es dorada. Este componente es muy importante, ya que sin él, una corriente muy grande podría pasar por los otros componentes, causando que esto se dañe. El símbolo de una resistencia eléctrica es el que vemos a continuación en la imagen. Deseamos que te hayas divertido mucho y te esperamos en el siguiente video.